Ya la tormenta eh, pasó, pero quedan los estragos. Y de hecho, muchas veces la cola de los huracanes y la tormenta eh, son peligrosas por el tema de las lluvias. Ya el suelo eh, está saturado de agua, ya los ríos están desbordados. Y todavía hasta esta hora, son las 11 y 13 de la mañana, continúan cayendo lluvia, eh, muchas veces hasta fuerte. ...aquí en, en, en lo que es el, todo el territorio nacional... ...ayer estuvimos conversando con Ramón Carbona... ...que estuvo... Eh, eh, ...haciendo... Eh, eh, ...lo que es... El, el, el, ...la cobertura para Despierta América... ...y por ejemplo tenemos... ...señor director... Eh, ...si me coloca... ...déjame ver la imagen... 1 ...para que ustedes vean cómo tenemos varias... Eh, ...varios reportes de diferentes partes del país... Por ejemplo, esto es en el Barrio Azul, señor director. Eh, esto es en el sector Santa Ana. Las eh, imágenes de esta mañana que tenemos. Miren miren ustedes eh, cómo amaneció ese sector. Entonces, miren el peligro que yo le estoy hablando a, a los amigos televidentes. El peligro es esas aguas negras. Mira cómo está la cantidad de personas. Señores, estamos en medio de una pandemia y esto... Esto le puede provocar un resfriado, una gripe, que le puede complicar cualquier contagio con el COVID-19. Y por ende, llevarlo. Mira la gente cómo está. Ahí no hay distanciamiento para nada, ni mascarilla. Wow. Una mascarilla no hay ahí. Eso está esta mañana en el barrio azul de aquí, de, de San Francisco de Macorís, bueno, pero, pero parece como que ellos están, están disfrutando la lluvia. Como no, que no, están... no, no disfrutándola no. Ahí vemos el desbordamiento del río Jaya. Ese es el puente que conecta las Guaranas con San Francisco de Macorís. Miren cómo ha colapsado un peligro eminente. Eso fue esta mañana, pero se ha ido aumentando el caos. Y es peligroso lo que está sucediendo. Pero más peligroso es la combinación... De esta tormenta, de esta cantidad de lluvia y el COVID-19, le hacemos un llamado a la persona, cuídese, cuídese, las autoridades hacen lo que puedan, pero señores, ya los hospitales venimos desde hace días diciendo que están prácticamente a su máxima eh, ocupación, principalmente el área de unidad de cuidados intensivos, recientemente eh, el centro médico privado, de aquí, eh, dieron las declaraciones que están en su máxima. Eso en Santo Domingo, señor director, Esos son, eso en, en, en un sector eh, de Santo Domingo, eh, ahí ustedes pueden ver, miren los vehículos, eh, cómo quedaron, esto es increíble, y esto es, miren, va a parecer como que yo estoy en contra de los pobres, no, lo que tienen que tratar, esto en La Romana, veloz. Ah. eso es un muelle en La Romana, eso fue en el día de ayer, cuando ya la tormenta estaba llegando. que ahí, ahí impactó muy fuerte en esa parte sí, este del país. Sí, impactó y hay muchos daños materiales. Gracias a Dios hasta ahora no se ha reportado vida fatal. Pero, pero, esto es en, eh, en el río Nizao, eso es en Rancho Arriba, en San José de Ocoa. Es un mar, un mar totalmente. Pero lo que me preocupa, aparte de la cantidad de lluvia que está cayendo y las inundaciones, lo que me preocupa es la combinación de la gente metida en esas aguas que adquieran una gripe común y que se le pueda complicar con, con, con la defensa baja y un COVID. Esto es peligroso, señores, peligroso, veloz. Hay que apuntar el dato, Roberto, de que esta tormenta Isaías lamentablemente dejó un fallecido aquí en nuestro país. Y si se trata del señor eh, Chiche Peguero, quien andaba montando a caballo. Y pues lamentablemente al hacer contacto con un cable del tendido eléctrico, perdió la vida producto de la tormenta. Eso pasó específicamente en la provincia del Seibo el día de ayer en la mañana. Ah, no tenía ese dato. No sabía sí. que había fallecido una persona. Eh, producto de, Pero también producto de negligencia Porque qué hace usted claro. en, las, en las calles lo que yo digo Si usted no tiene que salir Pues estamos estamos en estado de emergencia sí. O sea, y, y estamos en toque de queda Claro, si una persona está en, en su hogar Como amanecimos hoy eh, Porque anoche todo el mundo quedó en su casa Incluso el director de la Defensa Civil En esta parte del país eh, Decía de que no hicieron traslado previo porque eh, nosotros, eh, la provincia de Duarte, la parte norte del país, estaba en alerta amarilla. Ya cayendo la tarde, ayer pasó a alerta roja, porque de, de, de depresión o, o, o tropical pasó a tormenta. Y ahora, eh, señor director, no sé si tiene ahí la imagen que, que le mandé del centro de Huracán, eh, para que ustedes vean la trayectoria, eh, ahí está, eh, miren, esta fue la trayectoria. Ya ustedes ven por, por dónde va, eh, ya pasó las islas Turcos y Caico, eh, ya el huracán, categoría 1, eh, porque al tocar con las aguas eh, del océano se, se identifica su velocidad. Ahí podemos ver eh, la parte sur de Miami, que, que también es una situación difícil en Miami. Ustedes saben que Miami y el estado de la Florida se han convertido en el epicentro del COVID en los Estados Unidos y esto puede complicar eh, eh, no, eh, eh, eh, este panorama. Igual que aquí, esto va, mis eh, señores, miren, muy peligroso esta combinación y el descuido de las personas, señores. La única inyección que hay hasta ahora contra el COVID es cuidarnos, los protocolos. Y yo veo que las personas, como que no le dan mente mucho a eso porque le han perdido el miedo. Pero ahí está la trayectoria ya de lo que es el huracán Isaías Veloz. Mira, eh, muy difícil la situación de hecho. Ahora estoy viendo un video de cómo se fue una casa por allá, por Punta Cana. Hay que decir que parte de los daños físicos fue precisamente en propiedades privadas, casas eh, que tienen alguna algún tipo de construcción un poquito más vulnerable, también fuimos testigos de las propias obras públicas los postes de luz que ayer de hecho presentamos un video también por allá por la romana eh, unos letreros de unos supermercados se vieron se vieron pues partícipes de este de esta tormenta. Aparte hay que decir que la inundación que ha ocurrido en las partes rurales de la provincia de Duarte ha sido un poquito un, un poco lamentable y no se vio ese movimiento de parte de los de los, eh, de los ciudadanos que viven en esa zona Por eh, salir de su casa O sea, se le dio la intención meramente Aunque sí expresaban la preocupación Pero estaban en su casa, no salieron No sé si es falta de confianza en los albergues disponibles Quizás se sentían más seguros Quizás querían eh, proteger sus bienes materiales Pero al menos yo no vi esa intención de parte de ellos De salir a un refugio Eso es así, eso es así Bueno nosotros vamos a seguir. Mira, hay un video que nos envió el coronel eh, licenciado Sierra Difo, quien es el director de Relaciones Públicas de la Policía Nacional en este Comando Nordeste, eh, de, de, del puente eh, de los Aguayos. Eso en la salida ah, ya a Santo Domingo, ese puentecito cuando tú vas a, a que ya está llegando al Aguayo, eh, donde se ve las aguas por encima eh, del puente ya. Las aguas de ese río, que es un, ría, un riachuelo, y, y está totalmente desbordado. Si tenemos la imagen, el señor director, esto nos los envió el coronel eh, Sierra Difo, el mismo, narrando, nos envió el enlace de YouTube. Y... Señores, coronel Sierra Difo, regional noreste. Este es el río Jaya, obsérvenlo, por encima del puente de la salida a Santo Domingo. Como pueden ver, mírenlo donde está ahí, ya está... Subiendo son las 9.10 de la mañana. Observenlo. 9.10 de la mañana. Esto es monstruoso lo que estamos viendo. Y es fuerte. Coronel Sierra Difo de la Dirección Regional Noreste de la Policía Nacional.